Perdón perdón perdón perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Y hacemos un trío, trío, trigo. You're mm do -hmm. mm -hmm. Fue con Sofía. <tose> Perdón, mi amor, perdón. Invítala esta noche y hacemos un trío.